Se consigue obligado, si es justo de los dos, estar enamorado El amor es bonito, cuando se quieren dos, que desde el principio, así lo quiso Dios Desde el principio, así lo quiso Dios. Compadre César Narváez y Jackie, o muy Son las cosas que uno aprende en la vida, si se trata de amores y placeres. Y es muy simple solo decirte quiero, sin pensar lo que a los dos nos conviene. Así, así, así, así te quiero yo que Eres lo más bonito que mi Dios me mandó Ay, así también espero ser bien correspondido Con un amor bonito y jurarnos ante Dios Juan Carlos Hernández y Guadalupe Bogotá, son mis hermanos Oye, William Sánchez El locutor de los pueblos El amor es bonito Y es bendición de Dios Y más sin que como nosotros todos, cuando es puro y sincero, Él lo soporta todo. Por eso Dios nos hizo el uno para el otro. Ay, cuando es sincero y puro, Él lo soporta todo. Por eso Dios nos hizo el uno para el otro. Trata de amores y placeres Y es muy simple solo decir te quiero Sin pensar en lo que a lo dos nos conviene Y así, así, así Así te quiero yo Eres lo más bonito Que mi Dios me mandó Y también espero ser bien correspondido Con un amor bonito y una hermosa